importa que dice que el micrófono del museo no está funcionando? Okay. El es está desconectado. Sí, seguro lo ha desactivado. Ay, ay, o entrar de, y entrar de nuevo al, al Facebook del museo y va a salir. Sí, ahí salimos. Así. Pueden bajar el, el, el desactivar el volumen de su celular para que no se acople. Cuando haga la presentación, profesor, César. Ya, pueden, ya pueden empezar. de Historia Natural, bienvenidos a esta sala virtual, hoy día vamos a tener una conferencia muy, muy interesante, muy esperada, eh, tengo el, el gusto de presentarles al doctor Kenneth Young, él es el profesor principal de la Universidad de Texas en Austin y ha hecho sus investigaciones especializadas en conservación de la biodiversidad y en cambios socioecológicos relacionados a esta. Ha estudiado la dinámica de los ecosistemas, de diferentes tipos de ecosistemas en el Perú desde el año 1981 y en zonas de vida desde desiertos hasta bosques húmedos tropicales. Ha publicado numerosos artículos, más de 100 artículos científicos en revistas internacionales, además de seis libros, incluyendo un eh, pertinente libro que es Naturaleza y Sociedad perspectivas socioecológicas sobre cambios globales en América Latina en 2016. Él, además de esto, es un gran amigo, compañero de muchos viajes y para mí es, ha sido un lujo en, este, en estos años de tener su amistad, cultivar su amistad, tenerlo cerca en el laboratorio y, y ahora nos estamos comunicando a través de este medio y, y hemos organizado esta charla para que nos hable de su perspectiva sobre el problema de la desertificación y el problema de la pérdida de los desiertos también. Eh, es un gusto entonces que te dejo en, en, tus, en tus manos la, la conferencia. Muchas gracias, César, y, y es un gusto estar acá con ustedes. Quería mencionar que estoy enfrente de algunos retos tecnológicos. Tengo no solamente el reto de comunicar a través de Zoom, que más o menos conozco, pero de ahí conectarme mm -hmm. a, a Facebook. Y espero que estén llegando a, a ustedes al mismo tiempo estoy en Texas en, en los Estados Unidos y tengo trabajadores que están trabajando en reemplazar cemento en el frente de mi ventana, entonces si escuchan un motor no soy yo sino los trabajadores que están también tratando de participar en alguna forma, bueno con, con eso voy a ya pasar a la, a, a la primera diapositiva que da la, la, la, el título y voy a presentar ya powerpoint. Muy bien, um, okay. gracias por, por estar con, conmigo y, y todos interesados en, en las dos áreas que hay en el mundo. Um, estamos celebrando o reconociendo, tal vez mejor dicho, el. Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación um, hoy día y es un día reconocido en dos partes del mundo y nos da una posibilidad de conectarnos y que sea en, en la idea y la emoción con otros países que también tienen desiertos y que se preocupan de los valores medioambientales y de biodiversidad asociados con zonas áridas he puesto vínculos y, y oportunidades porque creo que hay conexiones que a veces no se hace y hay oportunidades que tal vez podemos aprovechar especialmente pensando en las oportunidades um. ya el Perú es un país desértico, como pueden ver en el mapa, para hacerles acordar, um, hay toda una zona de la, de la costa que es árida o incluso hiperárida en algunos sitios. Um, hay partes de la cuna que es una seca y valles intranquinos que también llegan a ser um, zonas um, áridas y semiáridas que son de importancia. Entonces, si bien Perú es un país amazónico, y es un país andino, además es un país de desierto y importante para, para pensar, para reflexionar en ese día. Um, en la vista arriba es de Carán, haciéndonos acordar que los peruanos tienen ciclos y, y milenios, incluso de estar en contacto con el desierto. En medio, una vista de Lima, haciéndonos acordar que los 10 millones de habitantes de Lima viven en una zona árida, entonces pensar en los desiertos es crucial para la ciudad de Lima y otras ciudades grandes que están en zonas áridas. Um, y la vista al, al, al final que nos hace acordar de la gente que tiene que vivir de los recursos naturales que hay en zonas áridas. Para poner el contexto de mis ideas que quiero presentar hoy, um, puedo mencionar un, un artículo que recién ha salido um, sobre desertificación. Está escrito en inglés, pero la ventaja es que está en una revista de acceso libre, ahí, ahí está la dirección. Um, la revista se llama Land, que, en inglés, que quiere decir tierra en, en español. Um, y ellos hablan de la... Y lo voy a usar en esa conferencia en el sentido que usan ellos. Um, es degradación de tierras en zonas áridas cuando hablan de certificación de Y como dicen en ese artículo, es de mucha utilidad para reconocer los valores del medio ambiente para tener alguna comunidad con otros en el mundo que también tienen zonas áridas. Entonces, de mucha utilidad para. Publicar. De medio ambiente. Pero el problema que tengo yo con el término de certificación es que la forma que lo usan es pensando en integridad, o sea, una, una, un proceso negativo, y están pensando desde el punto de vista del ser humano. Cuando uno trata de ampliar un poco el, el término y usar datos empíricos para mostrar que, degradación en zonas áridas, a veces los datos empíricos no son, no, no apoyan las ideas y los modelos conceptuales que hay en pensar en una forma restringida cuando se habla de la biodiversidad. Entonces, mi propósito hoy es hablar un poco más a lo grande, pensando especialmente en cómo ampliar el, las ideas en ese artículo. A, al Perú y las posibilidades que hay para hacer investigación y conservación en el país. Aquí, para algunas vistas, de, de, para poner las zonas áridas en su contexto, al lado izquierdo, interior, está, hay unas vistas en la libertad de plantas muy especiales creciendo obviamente en un sitio um, desértico muy difícil. Entonces son plantas en este caso plantas nativas que están adaptadas y se supone que está asociado con un ecosistema natural que también es de mucho interés. Y la vista interior a la derecha es un sitio también cerca en la libertad que ha sido transformado con, con cultivos, en este caso marigol, que también se produce asparago, palpe y otros cultivos que son para la producción masiva que es para exportar. Entonces, cuando hablamos de, de los procesos de, de desertificación, la ironía es que muchos de los paisajes transformados por el ser humano tienen más biomasa se puede decir que tienen más productividad, um, pero menos hábitat para las especies nativas. Además, quería mencionar que es un, que hay que manejar un concepto de desiertos conectados con otras áreas. En este caso, el agua viene de los Andes y proviene en muchos casos de los vientos de, de, de la Amazonía. Entonces, conecta todo el mundo natural de los Andes de la Amazonía a el recurso hídrico que provee a las ciudades en la costa y las posibilidades de producir um, cultivo aquí una vista de la cultura doctora Aracate. estamos hablando creo que el año 2012 en esta vista ella estaba estudiando especies uh, endémicas muy interesantes de cactus y pueden ver el ambiente difícil sí, sí. donde logran crecer esas plantas. Entonces deben tener adaptaciones muy interesantes, la vista más grande pueden ver toda una cantidad de especies distintas adaptadas a una zona muy interesante, con especies de, de mucho valor para su, sus adaptaciones. La doctora Aracati en el año 2011 es, um, public, logró publicar con sus colegas ese artículo sale en la, la revista que se llama ANAS, que es Proceedings National Academy of Science, um, y, que contempla 50 millones de años de historia pensando en plantas adaptadas a zonas áreas. Y lo que ella y sus colegas logra mostrar es en qué momento de la historia, en algunos casos hace 40 millones de años, en otros hace 22 millones de años, y en otros, a 10 millones de años, que hay origines de grupos de plantas adaptados a los desiertos. Eso es la ventaja de estudiar pensando en la historia de de las, plan, las plantas y los animales, pensando en las posibilidades de entender su evolución a través del tiempo. Y como pueden ver, a, a veces es necesario relacionar la evolución de las especies con los cambios en la Tierra. En este caso, Mónica de Aracate lo hizo en relación a los partes por miles de, de dióxido de carbono en el, en el atmósfero entonces sus los resultados también tienen implicaciones para pensar en el mundo futuro con mayor cantidad de este gas importante los estudios que miren a la historia de la biodiversidad, biodiversidad son esenciales entonces para entender el árbol de la vida, para relacionarlo con los cambios en la tierra y para decir cuándo es el ritmo de los grupos ya adaptados a los desiertos y cómo lo explicamos en relación a la historia de la tierra. Como pueden ver, el, en inglés dice, you are here, usted está aquí. Ya estamos en el holoceno, al final de toda es esa historia, pensando en el futuro. Entonces, en parte tenemos que pensar en el presente, y el presente en parte es función de lo que ha pasado antes y además tenemos que pensar en términos de medio ambiente en el futuro pues cómo hacerlo bueno es un reto obviamente um, lo que he mostrado son ejemplos de estudios que piensan en términos de un tiempo evolutivo estamos hablando de, de procesos que abarquen miles y millones de años procesos de de adaptarse, de procesos históricos y puede incluir la extensión de especies a través del tiempo. Cuando hablamos de certificación estamos hablando mayormente de procesos de ahora. Si estamos pensando en procesos ahora, son más procesos que están dentro del tiempo ecológico. El tiempo ecológico va a incluir procesos como sucesión ecológica, mutualismo entre plantas y animales, um, ciclos de nutrientes y todas las relaciones ecológicas que, que conlleva a tener funciones ecosistémicas. Los procesos antrópicos son los procesos que funcionan en el tiempo ecológico, pues, son procesos de ahora, pero incluyen los aspectos del ser humano que causan cambios de sitio a sí. Uno de esos es lo que se llama en inglés biotic homogenization, que viene a traducirse a algo como homogenización biótica y lo que quiere decir es que cuando el ser humano cambia los ambientes tiende a ser iguales de sitio a Tenemos un, un número restringido de especies cultivados de que son de valor um, para el mercado. Entonces poco a poco todos los ambientes empiezan a parecer igual y tener las mismas especies introducidas. Puede incluir ecosistemas novedosos, ecosistemas que nunca han tenido una historia evolutiva en el sitio y el ser humano cambia con la introducción de especies y de ecosistemas novedosos o nuevos. Al mismo tiempo, el ser humano entra en cambiar los procesos evolutivos en relación a extinción. Parece que el ser humano está abarcando en un, una serie de procesos que ponen especies del mundo en peligro de extinción. Estamos conectando en esa forma a los procesos evolutivos que requieren miles o millones de años para recuperar. También es de preocupar entonces las especies que pueden perder su hábitat natural a través de los procesos antrópicos. Entonces podemos usar esos procesos en tiempos distintos para pensar en los cambios en los desiertos y para imaginar un mundo que vivimos un poquito más en armonía con las fuerzas de la naturaleza que va a incluir otra vez los procesos de evolución y los procesos ecológicos. ¿Cómo hacemos? Bueno, una forma es pensar en la relación de la biodiversidad con los sitios que puede haber en otros lugares del mundo. En el caso de los desiertos de Perú, parece que tiene muchos vínculos con los desiertos que hay en Chile, obviamente, Atacama, pero también que las zonas áridas y semiáridas de Bolivia, de Argentina, aunque se supone ofrecen también lugares para evolución durante muchos años y que comparten algunas de las especies y características ecológicas. También dentro del, del Perú, como he mencionado, conectan las, los desiertos con la costa, con los valles interandinos y la puna seca y otras zonas que pueden llegar a tener humedad restrictiva. Pensando en Lima Ica, aquí muestra que en muchos casos los hábitats naturales existen en forma de parches que van des, en, en lomas, por ejemplo, um, desde el norte al sur, como islas de hábitat, aislado en, en zonas áridas. Um, puede haber uh, los pantanos muy muy restringidos en, en áreas muy importantes por ofrecer un, un hábitat y los corredores de hábitat que eh, pueden ver en una serie de valles de norte a sur de México que son los valles, uh, los valles que suben de la costa a los Andes y que ofrecen y hábitat interesante pero mayormente modificado por el ser humano con fines de agricultura y el parche más grande ahí es la, la ciudad de Lima también ofrece un hábitat urbana y en un, una zona de desierto. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de, de hábitat? Bueno, se puede mirar a la costa y los valles intrañinos como laboratorios para entender la evolución de las especies en relación a su ambiente, como he mostrado con los, el ejemplo de los cactus y otros grupos de plantas adaptados. En ese caso, estoy mostrando una vista de una valle grandino en Antash, y ahí está la cueva de carrera el sitio um, que tiene evidencia del ser humano de hace ocho mil años de estar en esa cueva. Y aquí quita la cueva encontramos esa especie de solano, una sol un solano que pertenece al complejo de, de especies que son los tomates silvestres. Aquí hay un, un mapa de un artículo reciente de Bellows y sus colegas de 2017 que usa los datos um, de ADN como el, la doctora Arakaki también maneja um, para mostrar las especies de Solanum wildacense wild, wild um, que están ancash con el color rojo y por, por por ello, um, que indica una, una una genética compartida parece que es una especie de origen híbrido um, que conecta con otros países, otras um, especies y otras poblaciones de los tomates silvestres que van hasta uh, los desiertos de Chile. Um, este complejo de tomates silvestres nos hace acordar entonces que algunas de las especies de las zonas áridas. Son especies conectados a las especies de mucho valor económico, en este caso el tomate. Aprender en el campo de las adaptaciones de las especies nativas del Perú ofrece una posibilidad para entender mejor esos complejos que en este caso da origen a una especie um, útil. Al lado izquierdo está indicando en inglés las especies nativas que han dado origen al complejo de, de los tomates silvestres, que fueron seleccionados por el ser humano. Um, puede haber oportunidades para entender las especies nativas en el campo. Um, puede haber oportunidades para trabajar juntos con los arqueólogos para entender el proceso de domesticación. Y uno puede trabajar ya con las variedades modernas buscando las oportunidades para usar el crecimiento y la ingeniería genética para pensar en mover genes, a de, de, a de, a estar adaptado a sitios áridos para mejorar los cultivos y para mejorar las posibilidades de los cultivos en un futuro con, con clima cambiante. Los que tienen interés en investigación, pueden trabajar en todos los niveles, desde las variedades modernas, como conectarlo al mercado, hasta um, su origen con las especies nativas que pueden todavía existir y que necesitan también una ayuda en su conservación. En otras palabras, las zonas áridas de, del Perú, Incluyendo uh, los varios intraninos, existen oportunidades para entender la evolución y, de eso, en algunos casos, de llegar directamente a conocimiento que es útil para mejorar las especies uh, que usamos todos los días. También nos da una idea de cómo entender la forma que los genes mueven a través del tiempo y a través del espacio en relación a las poblaciones ancestrales, en relación a las barreras biográficas y de definen y separan de, poblaciones y a través de los genes que pueden estar relacionados con adaptaciones al medio ambiente. Bueno, espero que he convencido a ustedes de que la parte de evolución tiene muchas posibilidades. Hay miles de especies dinámicas del Perú donde los peruanos tendrían la ventaja de estudiarlos en el campo. Las zonas áridas y semiáridas del país ofrecen muchas posibilidades para hacer este tipo de estudio. Quiero también mencionar que los estudios de ecología también son importantes. Aquí hay una vista. Hay un ecotodo que me, me, me produce muchos memorias muy interesantes. Que estamos en el Mujacabalica. Um, al lado derecho hay um, un bosque nublado um, que tiene influencia de la Amazonía por la humedad. A la izquierda está el valle del, del río Montaro, dominado por un matorral seco. Aquí tenemos un ecotono, un cambio de transición ecológica que va de un sitio semiárido a la izquierda a un sitio bien húmedo, muy húmedo a la derecha, con una distancia de más o menos 200 metros. Los ecotonos de, de, de los Andes llegando a la costa ah, son muy abruptos, muchos de las especies adaptados a climas especiales están en distribuciones restringidas a base de la mesa de cambios que puede haber. Entonces los ecosistemas, los ec ecotomos, en otras palabras, funcionan como laboratorios para estudiar no solo evolución, sino adaptaciones ecológicas que puede haber y los cambios ecosistémicos en distancias pequeñas. Aquí hay otro ecotomo interesante, de, ya de la costa, um, más o menos estamos a 1800 metros ¿no? tal vez en esta lista, um, otro, otro, o acuí, es una especie de árbol, es el árbol que, en, que llega más abajo, en la parte desértica de, de Lima y Ica. Um, Representa un ecotono entre um, zonas anáblidas que no pueden crecer plantas y el primer planta um, leñoso eh, de, de que llega a ser árbol, um, que representa donde puede haber ya bosques y matorrales en las laderas, no solamente ubicados en la parte de, de ribeño. Especies como el Proctoridium ofrecen muchas posibilidades para entender la parte ecológica, también es interesante en términos de evolutivos, porque representa un género único a Sudamérica, el único al Perú, esta especie es la única miembro del de género, y sus um, parientes más cercanos están en México. Entonces quiere decir en algún momento, los, esos grupos de plantas han logrado mover desde... Um, el, el norte de América hasta el sur, Sudamérica, ha llegado hasta la latitud de Lima y y aquí ha sobrevivido solito en su grupo de mucho valor en términos de endemismo, pero también de mucho valor para um, fines ecológicas. Representa un país, oh my, <risa> representa un país, representa una especie clave para entender el ecosistema, a veces dominante. Um, aquí sin, de, sin hojas como crece 10 meses del año um, pero relacionado con otras especies como pueden ver hay una relación aparente entre donde hay cactus y donde hay, hay este árbol hay probables relaciones con otras um, especies en este caso mamíferos los roedores y los cactus que dependen muchas veces de los murciélagos para polinizar hay un sinnúmero de estudios que parten a hacer en la ecología de las especies comunes de las zonas áridas y semiáridas del país. También es importante relacionar a uh, las especies como el ototoridium y su hábitat um, con otros sistemas y ecosistemas y biomas que hay en el país para compararlo con otras partes de la costa para compararlo en términos de su biodiversidad con la Amazonía y los zonas bueno, de la sierra. Aquí hay una vista de, de, haciéndonos reflexionar sobre cómo conservar la biodiversidad nativa del país. Espero que los eh, haya le, logrado convencer que sí es importante las especies únicas adaptadas a las zonas áridas. Um, el área nacional de áreas protegidas está mostrado en el mapa, en el lado izquierdo de estas vistas, um, y a simple vista pueden ver que las zonas áridas de la costa están poco re representados en el sistema nacional. Por eso es, un, es grato reconocer que ya las zonas privadas de, de conservación están llenando un vacío que ha dejado el Estado en proteger, aquí vistas de las longas de Asia que sí puedo recomendar como una zona manejada por la comunidad, pero con fines de conservación. Ya quería dar un poquito de, de datos um, míos y, y colegas que hemos usado recientemente en un estudio de sensores sat satelitales de MOVES, con satélites que pasa encima del perú cada día, um, toma, uh, toma datos que se pueden producir en forma del índice de vegetación de diferencia normalizado. Un índice que nos da algo sobre la productividad y salud de vegetación. Mucha de la literatura sobre la desertificación usa sensores satelitales como móviles para el que ha perdido productividad o que no está saludable la vegetación es una forma de mapear degradación el problema que hay y da origen a esa conferencia es que la, la, muchas veces el ser humano especialmente en el caso desértico entonces, simplemente decir que vamos a perder vegetación como aspecto del ser humano no es cierto. Lo que hemos hecho con ese análisis, es, hemos tomado datos de todo el país, lo hemos relacionado a las cuatro biomas que están en ese mapa, la parte amazónica, andina, de costa y del norte, y hemos hecho análisis que incluye, por ejemplo, el efecto de áreas protegidas. El, los áreas protegidos no tienen mayor um, uh, aumento en este índice, ni tampoco pérdida del, de, del valor del índice, o sea, que los áreas protegidos sí funcionan como un laboratorio natural para áreas sin el, la influencia directa del ser humano. Más bien, parece que el, lo que llaman en inglés greening, que es el aumento de vegetación o productividad que viene a ser algo como reverdecimiento um, y browning que suena tal vez mejor en inglés que en, en español que sería la pérdida de vegetación o su, su estado uh, uh, uh, uh, un estado menos saludable um, con mis colegas Molly Ford y y Kumar Manali um, hemos hecho un análisis reciente, usando los datos de Moles, son datos ya de 17 años que usamos, tomando datos de todos los días de Moles, haciendo todo lo, lo, el, el análisis que muestra en este um, um, gráfico para aceptar um, sitios y tendencias um, positivas, o sea, aumenta la vegetación, y sitios y, y tendencias negativas, o sea, donde se pierde la vegetación. Las formas simples de sentir de, de pensar en desertificación sería relacionado a lo que se espera con deforestación y uno pierde vegetación con el efecto del ser humano. Aquí están los datos para todo el país. No me hemos indicado Uh, cambios uh, que tienen mucho significativo um, estadísticas en términos de aumento o pérdida um, la tendencia más grande para el país es un aumento de cobertura vegetal y ojo eso es fuera de los áreas protegidos, entonces uno de los, de los cambios del ser humano es aumentar este índice relacionado no, a las ecoregiones para ser lo más relevante para la conferencia de hoy, aquí muestro de la Amazonía, donde hay más verde hay en esos 17 años que pérdida. Um, en los Andes, que también igual, incluso más marcado. El norte, que tiene dos, dos características, pérdida y, y, y ganancia de área verde. Y la costa, que mayormente muestra una, uh, un aumento en la productividad y la biomasa que están en la costa. Algunos ejemplos para hacerlo más concreto. Aquí estamos en un sitio en La Libertad, ubicado en Google Earth, uh, indicado por el, el poquito que está ahí. Uh, en tiempos de, de 2000 hasta 2017, se puede ver la diferencia. En este caso, aumenta el índice, lo que indica, que está transformando de desierto a un sitio cultivado. Como se ve en el campo, aquí hay algunas distancias tomadas de Ica por mi estudiante de doctorado Audrey Denver, que está estudiando el proceso de cambio relacionado con la falta. En esa parte de Ica han transformado del desierto a árboles de falta para dar productividad a la falta para el mercado, para Adentro. Entonces, han transformado el desierto a un, una serie de árboles, donde antes no había árboles, y han aumentado el índice. Entonces, en este caso, lo que sería degradar en términos de medio ambiente para hábitat, para especies nativas, es un aumento en el índice verde, digamos, de NDVI MDB, en inglés. De, ¿A qué se debe? Bueno, como he mostrado en, en el caso de Cabimochi y Tenecas, son sitios en Antártida y La Libertad que tienen cultivos en lo que antes era un desierto. Entonces el desierto ha sido transformado usando el agua y viene de los Andes, en este caso mucho del agua del río Santa viene de los glaciares. El efecto del ser humano en el desierto es usar agua de los Andes para convertir hábitats naturales de desiertos con sus especies nativas a sitios productivos para la agricultura. una decisión social, obviamente, que representa ganancia económica, pero en cierta forma, pérdida en términos de medio ambiente. Pero ojo que el índice que se usa en todo el mundo para indicar degradar desiertos también existe. Eso es un caso en la medida que podemos mostrar que baja el índice a través del tiempo, o sea, desde el año 2000 hasta el 2017, al que, o sea, hay menos vegetación. En ese caso lo que está pasando aparentemente es un, una pérdida de, de zonas en cultivo, o sea, el, la señal de degradar está indicando menos agricultura, tal vez menos agua, más abiertos con menos cobertura natural y tal vez incluyendo zonas de, de, de construcción de casas que también va a dar un señal de menos vegetación, o sea indica un índice que se ha perdido vegetación aquí una vista que se ve los dos procesos que estoy hablando. Aquí estamos en un desierto cerca a, a Arequipa. frente tenemos en este parte tenemos una zona de cultivos. Entonces obviamente un ecosistema novedoso, algo que no es natural al sitio. Tiene más fotosíntesis, más productividad, Nos sale como en un índice de verde. Um, pero es una, un ecosistema que no puede habitar para especies nativas. Y da recursos económicos ¿no? pero el sacrificio es que estamos perdiendo hábitat natural para las especies nativas que podrían aplicarlo atrás hay una vista que, hay, que se ve las casas, las casas son casi el calor de la tierra en este caso el señal que va a mandar el satélite es una pérdida de vegetación hacia un sitio ya sin verde, o sea sería el índice que indique la pérdida de vegetación. Esos dos señales, entonces, contradicen um, algo simplista para medir la degradación de los hábitats. Hay que pensar más bien en una escala más fina, con explicaciones que llegan a, a conectar los hábitats naturales, los que quedan acá, los hábitats urbanos ya cambiados por el ser humano, que va a dar un índice más bajo de productividad y salud de vegetación, y los cultivos que sí van a dar un señal de mucha vegetación en un sitio que antes no tenía pero que no representa algo ni es útil para la conservación de especies nativas. Bueno, estamos aquí para pensar en el Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación. Espero que he logrado convencerles que los desiertos son laboratorios fascinantes para estudiar los procesos de evolución a través de millones de años y que muchas de las especies endémicas del país ofrecen oportunidades únicas a los estudiantes e investigadores interesados en los temas. Um, entonces debe ser un día mundial en pensar y reflexionar en el valor de los desiertos no solamente en los procesos antropicos antrop del de ser humano que pueden hacer daño a los hábitats de las especies activas termino también con una foto de Lima porque okay? son millones de personas pensando cómo vivir en una forma sostenible en el desierto pero desde un hábitat urbano. Muy pocos estudios se ha hecho con ecosistemas urbanos. Hay muchas oportunidades para los que les eh, interesa la biodiversidad, conectar a este tipo de estudios. Entonces, yo planteo pensar un poquito diferente en el Día Mundial de la Lucha contra la desertificación, aunque que no me suena bien es que es negativo. Entonces, yo ofrezco el Día Mundial a favor de los desiertos y lo pongo en el contexto urbano para hacerlos reflexionar de cómo vivir en un desierto en una forma adecuada para el ser humano, pero que también piense en las otras especies que tienen que sobrevivir en zonas áridas y semiáridas en el país. ¿Cómo se hace? Bueno, da valor a los áreas protegidas, las áreas naturales que hay aquí vistas desde de las lomas de Asia, los pantanos de Vía, que son pocos y pequeños, pero ofrecen muchas oportunidades de recreo, de educación, entrando en las especies nativas, buscando cómo llegar a una armonía entre las zonas urbanas y las zonas rurales, que, que en alguna forma, en forma natural. También estamos en un contexto global, ¿no? Todos los días pensamos en las conexiones del Perú a otras partes de, de la Tierra, Uh, uno de los ventajas que tienen en el Perú es que es el origen y el sitio tal vez más afectado por el niño. Realmente el Perú podría ser laboratorio para entender el niño que logra afectar todo el planeta. Uno de los futuros puntos de quiebre que está mostrado en ese mapa indica partes del mundo que están destinados a cambiar en el futuro uno de los grandes es la Amazonía como pueden ver en, en el mapa, Entonces, Perú puede participar en cambios en los bosques tropicales en frente de los cambios globales de clima que puede haber y, y de, de conexiones socioeconómicas pero también Perú podría pensar en sus zonas áridas y conectarlo a las, las zonas marinas pensando en el niño y ser realmente los expertos mundiales para cómo el niño puede cambiar en las uh, próximas décadas, poder, cómo se puede aprovechar del conocimiento de, los, de las zonas áridas del país para entender mejor adaptaciones a cambios como provee el niño. Y terminando ya con los focos empecé, la especie de, de cactus que está cerca a, a Trujillo. Aquí tomando la lista la, de, de, de, de gente trabajando con Mónica Arecaki, uh, uh, tomando muestras para estudios de AD, ADN de esta especie. Pero como pueden ver atrás, uh, esta población de acá está a pocos metros de un cultivo de caña de azúcar. Tal vez para mí el cultivo menos apropiado para una zona árida que depende totalmente de agua que viene de los andes para sobrevivir y que reemplaza el hábitat natural de una especie endémica de un Entonces todos esos procesos que degraden los desiertos y aumentan biomasa en algunos casos y pierden biomasa en otros, son procesos de, de ahora y hacia el futuro. ¿Cómo cambio? cambiamos el mundo en que vivimos? Este mapa muestra las partes del, del, de los mares y las partes de la tierra ya afectadas por el ser humano. En el caso de la tierra, estamos hablando de zonas de cultivo, y zonas que, que sirven para animales de producción de, de, de ganado. Entonces, el, los desiertos son importantes. Si sí hay biodiversidad único, única que... ...y nos muestra y nos enseña sobre los procesos de evolución y los procesos ecológicos que manejan estos sistemas naturales. Pero también nos ofrece oportunidades para entender mejor el impacto del ser humano en cambiar, transformar el desierto. Por dos casos, el desierto transformado y el desierto uh, original, natural. Nos da oportunidades para entender mejor el mundo en que vivimos, para evaluar el día nacional en favor de los desiertos um, y para pensar en los efectos, um, que, los efectos del ser humano y cómo podemos modificar el uso de, de, de los recursos naturales um, para un, un futuro sostenible. Muchas gracias es lo que tenía para compartir hoy. Ya, bueno, eh, ya estoy recibiendo preguntas por chat. Voy a entender, voy a intentar, digamos, um leer el chat y contestar al mismo tiempo a ver a ver ya yeah. um, las ganancias y pérdidas de área verde um, claro no, no nos indica mucho ¿eh? por eso quería mostrar como como evidencia la, los estudios de desertificación um, muchos se han basado en los sensores remotos el sensor remoto especialmente a nivel nacional a la escala nacional nos da una indicación de, de si hay más o más o menos, o si la, las plantas son saludables o no saludables. Eso, eso es lo que indica el índice. No quiere decir mucho sobre la calidad del hábitat para las especies nativas. Es incluso, como he mostrado, cuando hay un aumento en verde, el índice verde, realmente representa una pérdida, ya hay espacio para los cultivos Está mejor para falta pero está peor para todas las especies nativas que puede haber. Al mismo tiempo, un índice de pérdida, o sea, de que tiene menos verde, no es necesariamente algo bueno, porque podría indicar evolución de suelos, que, uh, sobre el pastoreo, podría indicar mal uso de los recursos naturales. Entonces, los índices son tan resultados de, diferentes y no nos llega a realmente entender la, la calidad de hábitat. Entonces yo creo que es siempre importante tener escala en mente, o sea, no llegar simplemente a una conclusión general nacional, sino entender los procesos que pueden estar funcionando y en, en paisajes distintos. ¿Hay más de chat? Una pregunta interesante es que, que, que pregunto sobre las costas biológicas del suelo y los procesos de, de, de desertificación um, las costas son muy interesantes a, a veces la tercera parte de un paisaje de desierto está ocupado por costas biológicas es una mezcla de algas y líquenes y, y hongos y, y, y, y microbios que representa un tipo de ecosistema en sitios donde hay poco pérdida de suelo, sea que no funciona el viento a llevar la, la, el substrato, sitio, y que nota con la sombra de las plantas vasculares. En ese contexto representa un ecosistema desértico único, muy interesante, de mucho valor para um, los invertebrados seguramente, en este sitio además que los microbios que están asociados la, con la costa. Entonces yo diría que el, mi, mi respuesta a la, a la pregunta sería que sí, hay una relación con los procesos de desertificación. De no sale en el, la imagen de satélite que yo he usado, por lo menos la forma que hemos hecho el análisis, que está más dirigido a las plantas vasculares, no tan hábil creo que, que el mafiar costas biológicas, pero que representa así una pérdida para los, las funciones ecológicas que si se pierde la costa. Se pierde la costa con simplemente caminar encima o, o sea, el, el movimiento de carros en el desierto. Hay, hay un número de, de, de procesos um, del ser humano que sí causan degradar en las costas y pueden durar años en reemplazarse. Entonces yo creo que sí um, sería algo para ampliar lo que hemos hecho en ese estudio pensando en los costas para pensar no solamente en plantas vasculares. Buena muchas gracias. eso es una propuesta interesante que dice que la agricultura formal podría mejorar mejor, usar mejor sus residuos, en ese caso um, usándolo como para, para mejorar la calidad de suelo um, estoy de acuerdo en el sentido de, de agronomía en el sentido de, de hacer más productivo a más largo plazo la, las áreas mudadas ya por el, los cultivos. Lo que yo he observado, por ejemplo, en Chalimuchí, es que no solamente es cuestión de, de hacer crecer las plantas ahora, sino están cambiando el, la estructura y química de los suelos. Para producir planta en un sitio que es básicamente arena, uno tiene que adicionar no solamente agua, sino lombrices y materia orgánica, para mejorar la calidad del suelo. Entonces, esos cambios que hay para, para, para los cultivos son importantes para los cultivos, pero representan un cambio permanente ya en la, la estructura y química de los suelos. Entonces, si estamos pensando en un desierto fundado, está muy bien, ¿sí? sería una de las prácticas que pensar, pero si estamos pensando en conservar áreas naturales, Hacer cambios permanentes en los suelos me parece que podría llegar a, a, a riesgos más allá uh, en el tiempo. Um, yeah, a ver, otro hábitat natural de los desiertos, ¿cuánto de la vegetación se ha perdido? <risa> bueno, esa es la pregunta. Um, no tengo una bueno, buena respuesta porque sí es muy buena pregunta lo que... Uh, he observado es que básicamente ya de Trujillo hasta la frontera norte es básicamente verde y con cultivos. Entonces, básicamente una gran, gran parte del desierto del norte de Perú ya se ha transformado. Muchos de esos se han transformado sin discutir mucho ¿sí? su valor para las especies nativas. Um, ya, bueno, claro, y, eso, y mi punto es que se ve en las imágenes centrales de vistos de, de arriba como algo verde. Como, uno pensaría que es más verde el desierto, pero en el contexto de, de las especies nativas, de los ecosistemas naturales de los desiertos, se ha perdido. Entonces, eso es un aspecto interesante en el término de desertificación. No es simplemente perder algo, sino ganar biomasa, ganar área verde, que no es un área verde que provee hábitat a muchas de las especies nativas y por lo menos da uh, hábitat a las especies invasoras, a las especies de malezas que pueden vivir en todas partes, que son iguales de sitio a sitio, y se pierden las especies nativas de alfau, que son especiales. A ver, otro... ¿Cuáles serían las especies vegetales que son? lo ah. Claro, una de las preguntas sí, es fácil. Si sí, el, um, sí, sí el turismo puede ser positivo en el, en el sentido de ayudar con los. Tratando um, ya de. Ya, llega más rápido que puedo contestar, la verdad. Uh, um, uh, el turismo sí, lo veo como algo positivo. Um, hay, yo me acuerdo de, de visitas al, a Chile y hacen todo una gran campaña de llevar ecoturistas a, a ver a conocer los desiertos. Ya hace un poco aquí en Perú, pero podrían promover mucho más. Los desiertos de Perú no son simplemente espacios vacíos para dominar, son espacios naturales que representan valores que otros podrían apreciar, especialmente con enseñanza, que son es una especie um, única. Entonces creo que sí, turismo es positivo. Sobre uso hay que cuidar, pero yo creo que básicamente son sistemas mayormente robustos en, en el sentido de un uso adecuado. Um, ¿Cuáles serían las especies vegetales para recomendar? Bueno, yo yo tengo esta idea que son las especies nativas, que son más interesantes y doy más valor a las especies endémicas porque nadie más tiene las especies endémicas. Están creciendo um, en sitios um, <risa> que tienen um, son, son sitios son especies únicas, entonces ofrecen la ventaja que nadie más en otros países los puede estudiar fácilmente. Pero las especies endémicas, especialmente en el contexto del conferencia de, de hoy, eh, las zonas áridas, sí representan una gran oportunidad y sería mi recomendación prestarle más atención. No es necesariamente invierte mucho dinero, porque sobreviven en hábitats muy difíciles. Entonces van a seguir sobreviviendo como han hecho durante millones de años o miles de años por lo, por lo menos. Entonces darles un espacio uh, adecuado es suficiente para esas especies. La uh, reproducción de las especies existentes implica. Ah. <risa> Si sí, la reproducción de las especies existentes en los desiertos es relativamente lenta, um, yo diría más que lenta es paulgado. Uh, si, si son especies de alguna forma adaptadas al niño, están adaptadas a cada década, tienen una oportunidad de completar su ciclo. Entonces no es exactamente lenta, sino que va con los ciclos naturales de... Disponibilidad de unidad en, en el um, Si eso implica poco variedad uh, genética, um, puede ser, pero yo creo que estamos recién al inicio de ese tipo de estudio para decir um, algo, o, algo concreto sobre el tema. ¿sí? Algunas de las especies que han durado mucho tiempo, a veces lo hacen con poco variedad, variabilidad genética. Pero en otros casos sí tienen trucos tiene? los, los de genes como las especies nativas de los tomates, que sí representa bastante genética, intercambio genético. Yo creo que a veces hay de los dos casos no sé de algún estudio. Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo y cuánto costo revertir un área de certificado? Bueno, tendría que ser importante um, buscar los términos de referencia para qué es un área desertificada. Y, como he comentado, uno de, algunos de los procesos que extraen los um, desiertos son procesos naturales, entonces revertir en ese sentido es de, de, de devolverlos a su forma natural, eso este es probablemente lento, es mucho más, um, en términos de costo-beneficio, mucho mejor proteger antes y no degradar y tratar de proteger o, o revertir después. Um, el desierto es frágil en ese sentido. Una vez convertido, probablemente ya los suelos están diferentes y va a ser hábitat más para malezas que para las especies nativas. Um, ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Um, bastante. Estamos hablando de décadas. Para y Yo creo que otra vez sería más efectivo proteger, hacer una planificación adecuada, no solamente producir áreas ya cultivos, sino al mismo tiempo proteger áreas naturales que van a siempre estar naturales, que forman un, un testimonio de lo que había de forma natural en este sitio. Um, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto costó? Bastante. Es más fácil prevenir que tratar de recuperar ecosistemas dañados. A ver, ok. A ver, otro algo sobre modes uh, ya, yeah. aunque okay, uno de ah ya yeah, claro, Por, porque es solo usar moles y no uh, y no lanza, um, lo que hemos concluido en el estudio es sería mejor para lanzar tal vez, um, bueno moles funciona bien para hacer todo el país. Um, en este caso tenemos 17 años de, de datos, um, están gratis, están colgados en la sala. um Hemos podido mapear los datos, uh, e, e hemos podido indicar sitios que tienen más verde o menos verde usando este índice y usando los datos de MODES. Um, Lanza también tiene más historia y está más alejada y que uno necesita interpretar. Lo que hemos hecho es hemos dado moldes para mapeo y Google Earth para el chequeo. Um, sería mejor también hacer, hacer otra escala intermedia que sería lanzar y ir al campo y documentar en campo. ese parte nos falta hacer porque hemos empezado ya a nivel nacional. Pero yo creo que sí estoy de acuerdo que para los estudiantes pensando en cómo, cómo llegar un poco más allá de lo que he presentado hoy. Ya con detalles más finos va a ser ya la respuesta y seguirlo a través del tiempo. Um, en el caso de Google Earth, empezar con Google Earth y de ahí ver qué, qué se puede hacer con análisis de lanza. A ver, um, ya, ustedes de, de acuerdo con su eh, punto, su comentario. ¿Cómo afectaría el cambio climático a los desiertos? Lo que he puesto al final de mi conferencia fue el efecto del niño. Um, sabemos que el niño es un factor que cambia especialmente los ecosistemas del norte del de Perú cada diez años, cada 15 años. Lo que están los modelos de cambio climático para el futuro son eh, un proceso del niño más fuerte. O sea, podrían venir más infigidos, es una posibilidad o podrían venir como super el niño cuando llegan, o sea, más fuerte y el impacto más grande. Um, yo creo que el cambio climático más va a cambiar um, el clima en ese sentido, de, de los procesos como el niño que afectan de vez en cuando um, la unidad. Donde el cambio climático afecta más directamente um, la costa de Perú es obviamente en los Andes porque se ha perdido gran parte de los glaciares de los parques altos muchos de esos glaciares antes servían como fuente de agua para los cultivos y las, en la costa y para las ciudades en la costa entonces el, el cambio climático tal vez va a tener un impacto más directo no en el desierto sino en los sistemas andinos que son sensibles al cambio climático van a afectar del recurso hídrico para la gente y los sistemas en la A ver. Otro. Buenas tardes. Sí, su Si <risa> sí, puedo comentar o sugerir zonas que requiere tomarle más atención. um oh, yo tengo mis favoritos, pero no les voy a decir dónde están. Así no se tiene con otras personas. Uh, no, más bien, yo creo que las zonas áreas del país son enormes y, y varían bastante de sitio a sitio. Y hay muy pocos estudios de detalle de más de un sitio. Entonces yo creo que en vez de decir un sitio, yo diría que los estudios de todo, historia natural de... de especies um, de plantas, como dependen de los animales para polinizar, para dispersión de semillas, um, los suelos y los sistemas de nutrientes con las costas de los plantas vasculares, todo eso se puede hacer en detalle en un sitio cerca de Arequipa, en un sitio cerca de Tudío, en un sitio um, en Lambayeque mejor en todos los sitios de zonas de área. Y, y de ahí llegar a algo más grande, algo que se puede concluir. Lo que he presentado hoy es un vistazo a nivel nacional y algunas oportunidades. Realmente habría que abrir todo un espacio um, para hacer con más inesta y con más tiempo estudios en el campo. Entonces, en vez de sugerir un sitio claro, yo diría, más bien llevar esas ideas de, llegar, de llevar la historia natural procesos de evolutivos ecológicos y del de ser humano así, a todos los sitios y de ahí comparar y llegar a algo más grande comparando a ver otro A ver, otra pregunta, algo de escala, uh, ya, yeah, ok, eh, Pregunta si, si puedo comentar otra vez sobre la necesidad de escala, cómo pensar en términos de, de escala. Um, entonces eso, tal vez es obvio a los, a los biólogos que sí ya están trabajando en el tema, para no sé medio ambiente, especialmente los que usan el término de desertificación, creo que no han pensado mucho en las escalas de tiempo que hay que pensar. Entonces las escalas de tiempo relevantes para un estudio de evolución son, como he mostrado, 50 millones de años. Entonces no, no abarca... Algo que va a pensar uno que se preocupa del medio ambiente, porque sea, es, es actual, es, es la ahorita, tenemos que pensarlo, pero estamos protegiendo una biodiversidad que viene de los millones de años de historia. Entonces, pues, realmente entender al fondo el, la, la biodiversidad requiere una escala de tiempo que yo llamo evolutiva, o sea, una escala de tiempo de miles de millones de años. Pero lo difícil es y llevar ese pensamiento de, de millones de años a una escala relevante para el ser humano. El ser humano está pensando en el fin de semana. Está pensando en cómo pagar sus, sus deudas. Está pensando en de ahora. Entonces, poner los problemas de medio, medio ambiente en ese contexto y hablar de los millones de años, no parece relevante, parece un lujo pensar en millones de años. y más bien si estamos preocupados de medio ambiente y perdemos especies, ya es una pérdida que nunca se va a poder restablecer re esa especie una vez desaparecido. Entonces, la, la escala sería cómo pensar en términos ecológicos, pero de proteger toda la historia. Um, la ventaja es que áreas protegidos naturales. Es realmente poco que uno tiene que hacer. Simplemente proteger ese sitio de mal usos y el mismo ecosistema como ha funcionado miles de años puede seguir funcionando. Toda la escala de tiempo que requiere proteger, es un tiempo de horas, de, de pero con un resultado de proteger una biodiversidad que viene de de milenios de millones de años um, quiere decir también que para un estudiante tratamos de pensar en un proyecto si quieres solucionar los problemas del mundo ya es tiempo con ecológico ahorita ¿Qué vamos a hacer ahora? si es necesario pensar en conservar hay que pensar en un siglo o dos siglos en el futuro ya ahí está la escala de tiempo relevante pero si estamos pensando en la biodiversidad, tenemos que pensar en toda la historia del largo de la vida que llega a ser millones de años para entenderlo. Entonces yo creo que es interesante hacer todo, hacer, hacer los estudios históricos, evolutivos, hacer los estudios ecológicos y hacer los estudios de medio ambiente. Cada estudiante escoge la escala de tiempo relevante, cada estudiante hace la escala espacial que es relevante a su pregunta, pero relevante también a su bolsillo, que si no tiene muchos recursos, estudia un fineso en un área pequeño, pero buscando preguntas generales que otros podrían comparar de otros tipos. A ver, eso es lo que tenía que decir. A los tales hay otro nuevo disco. ¿Ah, eh? Bueno, yo creo que eso fue. Ah, ya, ya, terminamos con las preguntas. Ha ah, podido dar por finalizado y despedir. Ya, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer participar en el día en favor de los desiertos. Espero que he logrado convencerles que los desiertos de Perú son importantes como recursos de